¿Recuerda usted el jaguar que fue rescatado precisamente hace dos años? El mismo ha sido trasladado esa jornada hasta los yungas allí, para poder estar en un espacio adecuado. Este jaguar que se llama Hernán, ya llegó a La Paz. Demostramos. Hernán Cachorro todavía ha sido ofertado, lo ¿no cierto, ha sido ofertado eh, en las redes y bueno, de esa manera es de que se llegó a ver y cómo se lo podría rescatar. Hernán, el jaguar que fue rescatado en junio del 2017 en Cochabamba, fue trasladado luego de dos años a un refugio natural en Los Yungas. Es así que llegó al aeropuerto de la ciudad del Alto, luego de haber recibido la ayuda correspondiente por parte del Centro de Atención y Derivación de la Gobernación del Departamento de Santa Cruz. El animal sufrió una serie de abusos durante su cautiverio. Es un refugio Privado Y vale la pena que tenga un apoyo también, un refugio privado tiene que tener un apoyo, ¿no es cierto? Y en eso vamos seguramente que vamos a tener que lograr un convenio un apoyo, porque no es solamente de agarrar y dejarlo. El jaguar pesa 100 kilos y para su recuperación, el jaguar tuvo que pasar por múltiples intervenciones quirúrgicas en la clínica veterinaria de la Universidad Gabriel René Moreno. Eh, bueno, a su hábitat no pueden ser reinsertados, es muy difícil reinsertar un animal, una vez que ha salido de su hábitat se lo condena a una vida en cautiverio, eso es muy triste y es aún mucho más difícil con felinos. ¿No? El... el las, las posibilidades de éxito de los felinos de reinserción a vida silvestre son de menos del 1%, entonces ellos tienen que quedarse en cautiverio, sin embargo lo que tenemos en senda Verde son ambientes muy naturales, ¿no? con toda la vegetación, o sea se les hacen cierros donde para que me entiendan, digamos la cuarta pared, la parte trasera son... ...es la, la montaña. Se conoce que el 2017 Henry Gandarillas... ...mató a la madre de Hernán... ...cuando el pequeño felino tenía tan solo cuatro meses de edad. Todo lo que está ocurriendo con nuestros animales... De la, ...con toda nuestra fauna silvestre... ...nos llama a nosotros la atención... ...y es por eso que queremos nosotros revisar nuevamente... ...las leyes, revisar una ley o promulgar una ley que es importante que tengamos en Bolivia una ley que ya directamente castigue a todos estos que están haciendo el tráfico,